Señores <risa> ¿Qué pasó, Gasol? Yo le gusto esta la bociadera. Denuncia policial Hay una denuncia policial otro. <multas> Denuncia policial ¿Quiere cancelar un primer teniente Porque canta música urbana? Ahí el abogado Alejandro Almonte denunció a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional recomendó la cancelación del primer teniente de esa institución German Montero Herrera por cantar música urbana con 10 años en la fila de la policía como oficial académico. Montero Herrera, mejor conocido en el medio artístico como Jormay apenas cumplió seis meses que debutó como cantante urbano. El defensor del urbano que por el momento se encuentra suspendido de sus funciones. Como primer teniente señala que la ley orgánica de la Policía Nacional 590-16 no prohíbe que sus miembros se dediquen a la música, por lo que a su juicio están violando el principio de la legalidad, porque lo que no está prohibido, básicamente está permitido. Yomar fue citado para el próximo 29 de diciembre, fecha... En que se volverá a conocer el caso del Comité Disciplinario de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Por lo que el abogado del exponente urbano espera que la decisión sea justa. Ahora. Ay, Dios mío. Señor, Mira, este mensaje lo puso Pérez, él pere, hoy, cuando ya se conoció. Pérez Villalona, déjeme coger un pica, porque no. que usted viene y se va a toa. hay que darle eh, contesto eh, sí, a la gente. Sí, sí, espérate, conté, le damos contesto. Con porque que esto me hace encojonar. Eh, ¿Tú entiendes? Le vamos a dar con lo que usted quiera, con el contexto, con el contexto, con, con sonido, sí. como usted quiera. ¿Eh? El, la gente dice que yo siempre comparo este país con Estados Unidos, pero hay que comparar sí. con lo bueno, ¿no es? Claro, claro. ¿Me entiendo. Hay que comparar con lo que con funciona la, de la, cada, que cada, funciona país. cada país. En Estados Unidos hay bandas de rock en la policía, hay bandas de merengue en la policía. Hay bachateros en, en la policía. ¿Eh? Hay bandas. en YouTube sí, una vez. Sí, hay una. Para, para, para enseñárselo a la gente. Entonces, ¿y por qué viene aquí? Donde no está prohibido, no está prohibido en la ley de la policía que usted cante porque no hace su tiempo libre. O en la patrulla que ahí anda con un quitipo. ¿Eh? No, en la patrulla de ese medio feliz. Aquí lo que hay un, un libro loco, en esas instituciones de Luis Abinader, Págale una producción a ese muchacho que está cantando. Ahora y lo que tiene que cantar: cosa limpia. Exacto. Los ah, lo, lo, lo sí. dos que estaban fumando jugas, que dejan la, la, la patrulla sola y, y, y Monigote montó. Eso sí no lo han cancelado. Eso sí no, lo, cancela, eso no lo han cancelado ni lo han suspendido tampoco. Pero este muchacho que está buscando es. Eh, un futuro. Definir, definir su vida porque este es el primer Pero es académico ese muchacho, policía academia tú sabes que, que ese no va con lo malo. No va con lo malo. Ese? Porque es académico, un tipo eh, ya. De académico, comen así, mira. los académicos a 60 grados. Y entonces viene a decirme que no buscan una canción de ese muchacho, buscan ahí claro. arriba. ¿Cómo es el ¿Hay policía? Mira, aquí ahí? tenemos ¿verdad? la banda de, de Merengue de Nueva York. Míralo ahí. Míralo o, ahí. O, oye, que ajustado. ¿eh? Míralo ahí. Oye, oye, oye. oye. Entonces usted, en vez de usted estar divariando, los dos que dejan la patrulla por pues, fumar y juca y están en el corillo en el barrio, sometan y cancelen a esos dos, no a ese muchacho. ¿Cómo que se llama, Yumali? Yumali no, no. Jormai, Jormai se llama. Eh, el muchacho que está saliendo tiene una canción con el Cherry Scom. Eh, ahí están los temas. Entonces. Eh, hay, alguna, hay hay hay unas algunas hay líricas que, ¿verdad?, Por, propias del mundo urbano que son fuertes, pero que no creo que lleve a que sea mamá llamado a ver, la atención. A ver primero, si eso si son de la de Men, hay problemas. No, que No, ajá. Aparte ah, ah, la ah, bueno. parte de Villalona porque hay que le va a romper y que la <risa> <risa> Ah, bueno, que Cherry, Cherry. Bueno, no, no nos disculpan por Don eso, man. ¿verdad? Porque, o sea, pero o sea, el Cherry no es el muchacho, pero esto el que esto, es, esto es seis no es seis es el hombre no no, no, no, fue que en el en el en el en el, en el corre corre ese no, fue. Míralo, ahí estaba una canción con JJ Mundial. Ahí, mira, mira, mira, la, mira el, el título sí, sí, de la mira, mira el título de esa canción, que no quiero vaina. <ríe> Entonces, hay algunas canciones, ¿verdad? De, Propias del mundo urbano, como digo, de este muchacho, eh, mike que son, ¿verdad? Un poquito fuertes, pero que no creo que lleve una sanción o que lo expulsen de la policía porque está haciendo algo fuera de su, de su trabajo. ¿Verdad? Porque si, porque una cosa es. Es verdad, cumplir con su deber como policía patrullando o estando en la oficina, verdad, con los expedientes policiales o con investigación. Una cosa es eso, y otra cosa es en su tiempo libre. Está caliente la música, sí. <risa> yo le y le a otro, romper la. Sí, pero tú sabes que eso es cultura y, y de yo, la música y y urbana. Otra, es, es lo que decía. Es ¿sabes? cultura. Si tú vas a cantar música urbana, la cultura es que la música es un poquito violenta y ese tipo de cosas. El presidente de COE canta y va a programas de televisión a cantar música balada pero canta entonces porque ahí no lo someten también porque canta aunque no, sea música que hablamos, del ayer y que nosotros hablamos hace tiempo sobre los policías nosotros hablamos de, de lo que así lo que podían hacer fuera y lo que no podían hacer mientras estaban uniforme verdad entonces no creo que a este muchacho pues eh, haya que eh, suspenderlo expulsarlo pero sí se le puede llamar la atención o aconsejarle decir mira vamos a hacer esto porque tú estás representando a la policía eh, a un, un tipo de, de letra un poco más limpia vete por este estilo, o sea aconsejarlo mejor en vez de eh, suspenderlo o cancelarlo al muchacho sí, policial urbano. Lo que pasa es que la suprema la, la gente que están ahí que no le gusta para nada la música urbana que vemos mucho que que o sabemos que lo, lo evitan porque degrade ese tipo de cosas que no quieren saber y pertenece a la doble moral de este país Ay. que cada que cada vez que se habla de música urbana quieren eh, crucificar a todo el mundo a todo el que te ahí no esos son, son fulanos de tal esos son malos tú me entiendes entonces tenemos que entender ya que la música urbana es parte de nuestra cultura y maldembo ya que es algo mundial entonces ya debemos entender que los lo tiempos cambian, que nada más no la música del ayer. Din-don, din-don, Solo. los solasas so, <risa> amor. Tranquilo, neto. Eh, oye, eh, me hace eh, oye, me hace 20 años, oye. ¿El qué? Es eso. El Din-don. din -don? Sí. No, 20 años. No, no, ¿cómo? pero la parodia es que le hicieron esa Ah, canción. la parodia, OK. din eso tiene 50 años. Eso fue hace 15 años. La página yo no me acuerdo, pero eso fue hace 15.